días, eh, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast de creatividad y Terapia. Yo soy Virginia Castaneda. Bueno, hoy vamos a hablar del, del bloqueo artístico. Eh, ¿Cómo saber si soy un artista bloqueado mm, o no? Además hay diferentes, hay diferentes grados de bloqueo. Vamos a ver... Eh, eh, Vamos a poner de ejemplo una, una analogía muy clara, un árbol, un árbol empieza siendo una semilla que puede haber sido plantada de manera casual como por, como por algún animal, eh, o arrojada o en un bosque y que poco a poco, tras una serie de vicisitudes, se convierte en un árbol, en un árbol pasan los años en un árbol gigantesco. Nosotros, nosotras, como personas y como artistas, eh, tenemos un crecimiento similar. Plantéate si fueras un árbol, si fueras una planta, eh, ¿cuál sería, cómo serías? Eh, un pequeño retoño, un pequeño brote que está siempre en peligro, un gigantesco árbol lleno de frutos. Uh -huh. Bueno, ¿cómo ha conseguido ese, cómo ha conseguido ese árbol eh, llegar a ser lo que es? Pues eh, limitándose, limitándose, <risa> haciendo lo que mejor sabe, que es ir creciendo. Eh, una semilla no se plantea ser un, ser un árbol gigantesco, sino que simplemente se dedica al día a día, poco a poco, va creciendo o haciendo lo que sabe que tiene que hacer, lo que, lo que energéticamente, lo que de manera intuitiva, de manera visceral, sabe que tiene que hacer. Las personas, los artistas, también sabemos en realidad qué es lo que tenemos que hacer eh, o qué es lo que, lo, que, lo que podemos hacer para ser más felices y ser eh, más grandes cada vez, para ir creciendo y para ir evolucionando. bueno eh, comento esto porque me ha sucedido muchas veces en, en los cursos de, de, de artistas bloqueados, De, de bloqueo de artistas, eh, muchas personas que tienen un que son que son un pequeño brote y sueñan con ser un árbol. Eso está muy bien como visión a largo plazo, es decir, eh, me concentro en el ahora. Y miro hacia lo lejos y sé a dónde quiero llegar quiero llegar a ser ese árbol fructífero y acogedor que, que, la, que dé sombra que dé fruto que dé, que dé humus a través de, la, de, los, de mis desechos eh, siempre y cuando ese objetivo tan evolucionado y tan perfecto no nos impida eh, o no nos impidamos a nosotros mismos que muchas veces eh, en la... bueno en la mayoría de los casos y desde, desde mi humilde punto de vista eh, nuestra actitud o nuestras heridas el cómo nos tomamos, lo que hemos vivido, lo que hemos vivenciado eh, son lo que determina eh, el, el cómo nos comportamos uno de los peligros, como comentaba, del, del exceso de perfeccionismo de que ese árbol sea una imagen tan idealizada que estemos proyectando en un futuro que no sea posible, o que no queramos eh, ir eh, pasando por las diferentes etapas que nos van a llevar a ser un árbol. Es decir, si yo soy una semilla y nunca me atrevo a echar el primer brote, la primera raíz, nunca voy a pasar por ese proceso. No puedo llegar a tener un, un grueso eh, grueso tronco, a ser un grueso tronco, si no paso por... Eh, esta etapa en la que soy un, soy un retoño y eh, estoy formándome estoy formándome eh, puede además que los elementos las circunstancias externas hagan que me doble que sea más compacto que menos eh, el miedo de, de, de, de no llegar más allá bueno, de acuerdo eh, Un ejemplo, muy claro en, un, ejemplo muy claro, un ejemplo muy claro de esto es eh, los artistas que mmm, comentan como, como he oído y como también he vivido yo, eh, no, es que yo si no voy a hacer una. si no voy a hacer un cuadro, por poner un ejemplo, si no voy a hacer un cuadro que esté muy bien y que, del que yo me sienta perfectamente orgullosa, no hago nada. Bueno. Ahí están los, todos los bocetos, la preparación, toda esa parte del, del proceso creativo del germen, la creatividad primaria. Es decir, eh, las ideas que brotan, que vamos uniendo, que se nos ocurren. Y luego está la creatividad secundaria que es eh, la capacidad de, llevar, de plasmar eso, de llevarlo a, a la realidad. ¿Qué sucede? Que desde la creatividad primaria y la secundaria suceden muchas cosas que eh, la mayoría de las veces nos llevan por otros eh, derroteros diferentes del que habíamos pensado. Ni mejores ni peores, diferentes. Uh -huh. Bueno, ¿cómo saber si eres un artista realizado? Bueno, pues básicamente, en gran resumen, es lo mismo que si eres una persona realizada, eh, si eres feliz, si eh, te levantas con entusiasmo, mmm, si disfrutas de tu día a día, si tienes varias obras empezadas, eh, la polinización, es decir, si además de pintar, también compones, bailas, eh, haces películas, escribes, si te alegras de verdad, si te alegras profunda y sinceramente de los éxitos de los demás artistas, sobre todo, porque la envidia hacia los demás artistas es una de las señales de que estamos bloqueados. Eh, ¿Qué sucede si yo siento envidia ante eh, la persona que ha ganado el Premio Nadal? Bueno, pues probablemente que yo quiera escribir una novela. Bueno, pues mi, eh, en mí está el empezar a hacerla. Probablemente la primera novela no sea... Probablemente no, casi con toda seguridad eh, el, la, primera, la primera obra literaria que salga, de, que salga de mi mente, de mis manos y de mi corazón sea mediocre o mala. Bueno, pero son escalones necesarios para ir puliendo, para ir atreviéndolos, para ir entrando en la creatividad y poder realizar mmm, posteriormente una obra que llegue al corazón de las personas. Bueno, eso respecto a los artistas realizados, también hay diferentes niveles como todo. Y luego el bloqueo... ¿Cómo saber si eres un artista bloqueado? una artista bloqueada, bueno, eh, hay diversos grados, el grado más doloroso y el que más sufrimiento causa, eh, cuando veo a esos artistas eh, que hace 10 años, 15 años, que no han vuelto a tocar ni un pincel ni un lápiz que simple, el simple hecho de estar en un lugar en el que hay material artístico el aroma de las témperas, por ejemplo eh, ves que les empieza a temblar la voz y les... y se emocionan fíjate cuánto sufrimiento han tenido que pasar esas personas para reprimir algo eh, tan interno su, eh, su, tan interno y tan importante para reprimir su talento cuánto esfuerzo por ser artistas desgraciados, cuánto esfuerzo. Y, y, y siento una gran compasión. Es importante sentir compasión por nosotros mismos y por los demás, porque es el primer paso para poder eh, perdonarnos por lo que hayamos estado haciendo hasta ahora y poder continuar eh, haciéndonos responsables y siguiendo adelante, aceptando los errores, aceptando lo, los... Eh, también los aciertos, y decidiendo qué es lo que yo quiero hacer a partir de ahora. Bueno, eh... otra de las características de la paralización creativa es eh... Que estamos acom acompañados constantemente de un sentimiento de frustración, de que la vida no merece la pena, de que no merece la pena intentar nuestros sueños y ese es un, es un estado eh, de que no merece la pena realizar nuestros sueños y eso es muy triste. La buena noticia es que en nuestra mano está cambiar eso y empezar, podemos empezar desde hoy mismo a ir sembrando, a ir eh, poniendo las, las condiciones necesarias para que nosotros que somos una semilla o somos un retoño o, o ya un árbol, eh, podamos continuar creciendo, empezando por hoy. Os propongo eh, que hagáis una lista de un mínimo de tres cosas. ...y esperemos que sean 10, ...de acuerdo... ...mínimo de tres cosas... ...que os gustan mucho... ...de acuerdo... ...que os calientan el alma... ...que, que os encantan... Uh -huh. ...y después... Eh, ...cuando hayáis hecho la lista... ...que no tenéis por qué hacerla... ...es mejor hacerla de seguida... ...pero eh, podéis ir añadiendo cosas... ...una lista que, que, que va a ser... ...con la que vais a interactuar... ...y luego poned al lado... ¿Cuándo ha sido la última vez que he realizado esa cosa que tanto os gusta? Cosas que os gustan son eh, cosas sencillas. Eh, por ejemplo, eh, caminar, hacer deportes. si es un deporte concreto mejor. Por ejemplo, correr, eh, jugar al tenis, eh, Escribir, leer poesía, ir a ver una exposición, montar una exposición de tu hora... Uh -huh. Bueno, eh, espero que este podcast eh, te haya servido para saber si estás bloqueado o no eh, y que te haya resultado útil. Eh, para saber más información eh, podéis buscar en, en internet Virginia Castanero y ahí aparece el blog, el modo de contacto y demás. Bueno, hasta la próxima.